Bueno, nosotros nos vamos a correr acá para que puedan hacer el salto de pie. Sí, sí, ahí está. Porque de ahí pueden saltar hasta acá. Ahí está. Ahí está. Llegó el pingüino. No, Me he caído. Es un todo gracioso. Tenía toda la puerta para el triso. No lo vi, boludo. Me lo perdí, boludo. Sí, se me fue el tapo abajo, boludo. Para abajo, no. Para no, no lo paro nadie. ¿Cómo nocho? ¿Qué de la otra mano Ya está. Eso está me empujado, boludo. Sea. Bueno, sea. buena bueno qué este mil de la mierda más que cuidado! yo no voy a la ¿no? <risa> qué Vale, vale. Vale, vale. Fíjate, está, haciendo, boludo? Dios quiere, no todo. <risa> quién ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! la puta? ¡Mira! No, ¡Mira! ¡Mira! a ¡Mira! ¡Mira! no, no! ¡Que no, me ¡Mira! ¡Que me ¡Mira! ¡No muere no ¡Mira! mierda! ¡Mira! a ¡Mira! ¡Mira! ¡No <c sentiments> ¡Que te mueras, perra! ¡Ahí está! ¡Vamos todavía! No. se nos Ahí está. Se me mueve solo el bicho. A en que era pensando, curioso. No queríamos saber tanto. Deja de tocarte. Ya llegamos cerca a la medianoche, así que se lo le, se le mueve solo el bicho. Para, claro, wey. Conseguiste una novia, César. Acá de arriba hay una bobina. No, prefiero si una de carne, vos. Y que esté consciente sobre todo... ¡Ay, ah, fue el pingüino, mira! Voy a probar a ver si tú puedes llegar hasta allá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi no, no, no, ¡Señor! ¡Señor Stark! No me quiero no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? como escalar como cuando escalaban ¿no? Adiós. <risa> Muy <Mundo> cruel. <risa> <risa> no. <risa> no te sueltes ¡Chau, no puto. puntos! ¡Chau, puta chau! ¡Chau, ¡No! americano. Esa. Esa. A ahora vosotros. ¿Qué? es ¿Qué? ahora todos se tenian a en la tabla <risas> levanta la tabla oh si, sí. oh si sí. ven, ven ven ven <risas> no sería mejor levantar la tabla? <risa> ¡Qué carnada! <risa> ¡Sí! <Aca>. venga ¡Oh <risa> no, me estoy palo! a ver. <risa> no, ¿Cómo boludo? Estaba con la piedra boludo ¿Cómo no pasa pasar? ¿Suviste, suviste? No Eh... ¿Tú la palanca Eh Mira, a ver si yo puedo seleccionar la palanca A ver A eh, hey, pasaste para el otro lado, bro. Ya sé lo que dice Ale, a ver si me tiro dos solo ¿Se cayó la no yo no sé qué que me ha hecho. Es me no <risa> Qué lindo, a ver mira, mira un chorro, un chorro, quiso, quiso robar, quiso robar, que otra, que otra ronda Pero no, no, como jubilado Ay <risa> oh, no, la puta madre, yo por mí me he querido robar A ver, tengo un par de mamas ¿no? Vení para vení acá, para, vení para acá, yo soy jubilado Tengo 70 años puto, vení para acá hijo de puta No, vale, vale, por ahí no Te agarra en la base del de coso Alguien que libera acceso. Vale. Para. Para libera Ahora que voy para otro lado y te libero y javier dónde está? tengo que sacar el cubo gordo de acá no puedo literalmente <ríe> no puedo si sí, eso es no mío no por, ف... por favor no sé es como mío sea, es como rescatar un perro viste esos perros <ríe> es, no se quedan atrapados no, Hacia para atrás. Le quedo la cabeza atrapada, boludo. <ríe> Llámale a 901, por favor. Que vengan los bomberos que rompan el coche Agarra, agarra la cabeza, a ver si podemos entregarlo. Dos, entre dos. Puedo sacarlo. Quedo atrapado como un perro, boludo. No, no fumo sacarlo. Lo dejamos para cuando Rodrigo y Cancún se conecten, lo no lleguen y lo rescaten. <risa>